Escúchenme, ahora va a venir una señora que va a festejar su cumpleaños, que cumple, eh, eh, cumple, uh, no sé cuánto cumple, creo que era 67, sí, era 67, se llama, no sé, Ahora vuelvo. Ok, ¿cómo se llama usted? Marbelu. Marbelu. Se llama Mabel. dijo. Y entonces, ¿cómo se llama su padre? Teresa y José. Teresa y José, me voy a Bueno, ahora vamos a cantarle el feliz en un ratito. Pero les muestro nuestro lugar. Se llama Aloping Web y es que hay pachanga, chocolates, piñata, de todo. Y al final se entregan malvaviscos <ríe> y bolsitas de cumpleaños. Entonces, ella va a cumplir años. Y ahora le festejamos su feliz cumpleaños con torta sorpresa. Ok, vamos a acercar el banquito <risa> Con la torta sorpresa que la tenemos tapada. Para que no la vean. No. Ok. ¿Qué? Escuchar la Ahora, canta. niña. Me, me los comí con el papel. Resulta que esa era mi abuela. Pero es mentira los padres que tiene. Se llama Rosa y el otro es Nostra. Que... ¿Cómo se llama tu padre, Augusto? ¿eh? José. José. Bueno. I